Hermanos, ¿Qué tal en el día de hoy, Browstorms? Aquí les traigo un nuevo video en el canal Algo nuevo ha llegado a nuestros oídos sobre la nueva temporada 4 de Fortnite Nueva información y filtraciones que pronto veremos en el juego de Fortnite ¿Quieres saber de qué tratará la próxima temporada y cómo será? Estará todo en este video, cracks No se lo pueden perder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 Hermanos, habéis escuchado bien, tan solo colocando el código Mister de Neox, estaremos regalando 10 pases de batalla en la Neox Army. Y no solo eso, hermanos, que si llegamos a los 400.000 suscriptores antes de la temporada 4, regalaremos 10.000 pavos en Fortnite. Así que hermanos, para participar en estos grandiosos sorteos tan solo deberás estar suscrito al canal con la campanita activada, dejar un buen like en el video que eso apoya mucho este contenido y hermanos comenten cuál es su parte favorita del video, ya estarán participando y les deseo la mayor de la suerte a todos. Empecemos con la primera de las filtraciones que nos ha llegado. Entonces tenemos la primera pista acerca de que alguien ha descubierto o ha filtrado un bidón de gasolina... ...que lo lleva Midas y se ha convertido en un bidón de oro. Como bien saben, el gran poder que tiene Midas en sus manos... Es maravilloso, puede convertir todo lo que toca en oro macizo. Entonces, ¿será que Midas puede realmente convertir los bidones en oro? Si alguno de ustedes lo consigue, me gustaría que lo comenten debajo en los comentarios. Es todo un reto para aquellos grandes luchadores que nunca se rindan en los misterios del juego. Nuevos vehículos estarán llegando a Fortnite Se ha descubierto que el nuevo vehículo Que estará próximamente en Fortnite Es un coche de playa Además podemos verlo en el trader oficial de Fortnite No sabemos a ciencia cierta Si estarán para esta temporada de Fortnite número 3 Pero quizás para la próxima temporada Ya tengamos los nuevos vehículos del desierto en Fortnite Dejarme mostrarles... Algo que en estos días se ha hecho bastante viral. Al parecer Epic Games habría filtrado esta imagen en secreto para la temporada 4 de Fortnite. Pues dejarme decirle a toda la Neox Army que es una imagen fake, hermanos. Es totalmente fake. No hagáis caso a los demás. Para las mejores noticias y filtraciones ya tenéis al tito Neox, bros. Así que 100% es fake. Entonces, ahora sí, hermanos, casi, casi, casi, ya tenemos la nueva temporada 4 de Fortnite en nuestras manos. Pero antes de que llegue, faltan pequeños avances de la temporada 3 que todavía tienen que llegar. Por ejemplo, hemos visto que por fin ya podemos desbloquear el final del paraguas personalizable en Fortnite. Así que para saber más información cierta al 100%, deberemos esperar al día 26... Para que finalice esta temporada Y en el día 27 En teoría ya deberíamos tener La nueva temporada 4 En Fortnite capítulo 2 Además Se ha filtrado una nueva imagen real Sobre lo que ya mostramos En un anterior video Si te lo perdiste es aquí arriba te dejo una etiqueta Para que puedas ir a verlo Y no te pierdas nada de Fortnite Y su historia Al parecer sabemos que una gran grieta Se va a a ver en el cielo muy pronto Hay además un gran punto de energía en medio de la grieta ¿Será que veremos volver lugares antiguos de Fortnite en esta isla? ¿Os acordáis de Tilted Town, verdad? No la ciudad de Tilted Tower, sino el pueblo de Tilted Town Pues bien, se está empezando a rumorear acerca de su llegada de nuevo ¿Qué os parecería a vosotros? Creo que sería algo... Muy fresco y que nos gustaría a la mayoría Por supuesto que la nave de Siona Todavía tiene que regresar a la isla Para esta temporada Y os dejo esta teoría a vosotros ¿Quieres salir en el siguiente video de mi canal? Comenta tu mejor teoría en los comentarios Para el regreso de la nave de Siona a la isla Y las mejores teorías saldrán en el próximo video hermanos Así que chicos, desarrollar vuestras mentes, abrir vuestras fronteras y sacar las mejores teorías. La temporada 4 de Fortnite tendrá una nueva historia que contarnos y necesitamos descubrirla, como estamos haciendo con esta temporada 3 hermanos, así que necesitaré vuestra ayuda. Necesito que toda la Neox Army esté atenta al canal y en todas mis redes sociales Las tenéis debajo en la descripción Por supuesto, el evento lo veremos en directo en el canal Así que os recomiendo tener la campanita activada del canal para no perderos nada Deberemos estar atentos porque muy pronto recibiremos noticias frescas Sobre la temporada 4 de Fortnite en todos los vídeos anteriores, tienen el resumen de la temporada 3 y todas las novedades. Recuerden que ahora, si forman parte de la familia siendo miembros del canal, tenéis nuevas ventajas y recompensas que tan solo tienen los miembros. ¡Y os encantarán! Os dejaré el link en la primera línea de la descripción o puedes darle justo al lado de suscribirte en el botón de unirte. Te invito a que formes parte de la familia de los miembros de la Neox Army. Hermanos... Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya encantado Un beso a todos y... ¡Chao!